¡Gracias! de colombianos. Vete a mi presidente, cuando el cambio será real, lo bueno ya, ya se viene. viene, es el pacto promesa de unidad. Vete a tu presidente, Colombia empieza a cambiar, lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Esta vez ganaremos en las urnas con millones de compatriotas y sentaremos las bases de la transición hacia una Colombia humana, potencia de la vida y de la paz. Por la vida. Quiero agradecerle a Verónica que, que me ha aguantado Me ha aguantado durante años Que ha logrado un espacio de liderazgo propio